Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que están ahí. Hoy quiero hablar del gobierno dominicano luce un estado fallido. En los últimos años, la frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una creciente crisis migratoria. Sin embargo, un hecho que ha captado la atención es el aumento significativo ...de detenciones de ciudadanos dominicanos... ...que cruzan ilegalmente dicha frontera. Esta tendencia, reportada por el ministro consejero... ...de la embajada estadounidense en Santo Domingo... ...Greg Segas, plantea interrogantes... ...sobre las causas y consecuencias de este fenómeno. A medida que indagamos en los detalles surge la necesidad de analizar la importancia de esta situación y explorar posibles soluciones. El hecho de que más de 25.000 dominicanos hayan sido detenidos al cruzar la frontera de manera ilegal en el 2022 resulta alarmante. Esto contrasta con la tradicional ruta marítima que los dominicanos ...han utilizado para llegar a territorio estadounidense... ...especialmente... ...a la cercana isla de Puerto Rico. El cambio en las tendencias migratorias... ...nos lleva a cuestionar... ...qué ha motivado a tantos dominicanos... ...a aportar... ...por la peligrosa ruta terrestre... ...a través... ...de México. El contexto de la frontera sur de Estados Unidos... Es crucial para comprender esta situación. Durante el año fiscal anterior se registraron 2.7 millones de arrestos en esta zona, lo que indica la magnitud de la crisis migratoria que enfrenta el país. Aunque en los primeros meses del 2023 se observó una disminución de los arrestos debido a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Joe Biden, ...es evidente que persisten desafíos significativos. El testimonio del ministro consejero Segas... ...destaca la importancia de garantizar... ...la seguridad de los migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos. El hecho de que señale la presencia... ...de bandas que victimizan a los migrantes en la frontera con México... ...subraya la necesidad de abordar este problema con urgencia. Es fundamental reconocer que el incremento de detenciones de dominicanos en la frontera de Estados Unidos plantea múltiples desafíos humanitarios, sociales y políticos. Estas personas arriesgan sus vidas y su bienestar en busca de mejores oportunidades, huyendo de situaciones adversas en su país de origen. La inmigración no es una lección fácil en muchos casos es el resultado de circunstancias desesperadas. Para abordar esta problemática es esencial adoptar un enfoque integral. En primer lugar, es necesario fortalecer la cooperación internacional entre Estados Unidos, República Dominicana y México para garantizar una migración segura y ordenada. Esto implica compartir información y recursos para prevenir el tráfico humano y la explotación de migrantes vulnerables. Asimismo, es fundamental abordar las causas subyacentes que impulsan a los dominicanos a arriesgar sus vidas en, este, en esta travesía. Esto incluye promover el desarrollo económico y social en República Dominicana, mejorando las condiciones de vida y las oportunidades laborales para que los ciudadanos no se sientan obligados a abandonar su país en busca de un mejor futuro. Lo que estamos viendo nos demuestra que el presidente Luis Abinader está más pendiente a asuntos empresariales que asuntos del dominicano. Está más pendiente a que entren más dominicanos, al, más haitianos al país y salgan más dominicanos del país. Está más pendiente a darle más facilidades a un extranjero que va al país a destruir que a darle apoyo a los dominicanos. Tiene que enderezar la fórmula y tiene que enderezar de una vez y por todas el presidente Luis Abinader la ruta que lleva el gobierno, porque a todo ver lo que estamos viendo es que nos encontramos ante un Estado fallido y que el presidente Abinader y su gabinete ni siquiera a esta altura del juego saben lo que se está haciendo en la República Dominicana porque esta camina de mal en peor. Gracias. Dios con todos. No se olviden de darle a la campanita completo y compartir este mensaje con sus amistades. Dios les bendiga. Bye bye. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. El futuro del periodismo y la credibilidad están intrínsecamente ligados. En una era en la que la información fluye rápidamente, ...y se difunde por diversos medios... ...es fundamental... ...que el periodismo se base en valores éticos y profesionales... ...para ofrecer noticias veraces y contrastables... ...es en este contexto... ...en el que Econews News sí, ...se posiciona como una opción sólida y confiable... ...para aquellos que buscan estar informados... ...sin sacrificar la calidad de la información... En Econews Agency nos enfocamos en ofrecer un periodismo real y sin vacas sagradas. Creemos que la honestidad y la transparencia son fundamentales para generar confianza en nuestros lectores y seguidores. Nuestro objetivo es proporcionar información precisa, objetiva y completa. ...para que nuestros usuarios... ...puedan formar su propia opinión... ...y tomar... ...decisiones... ...informadas... ...el futuro del periodismo... ...implica estar... ...en constante evolución... ...y adaptación a las nuevas tecnologías... ...y formas de comunicación... ...sin embargo... ...la credibilidad... ...debe ser... ...una constante en todo momento... ...en este sentido... Econews Agency se esfuerza por mantener altos estándares de calidad en cada una de nuestras publicaciones, sin importar el medio en el que se difundan. El futuro del periodismo y la credibilidad son dos conceptos que van de la mano. En Econews Agency estamos comprometidos a ofrecer un periodismo honesto y transparente, documentado y sin maquillajes ni intereses ocultos, nuestros seguidores pueden confiar en que recibirán la mejor información, contrastable y veraz, para que puedan tomar decisiones informadas y tener una opinión fundamentada sobre los temas que les interesan, en nombre de todo el equipo, y de Bolívar Baltasar. les decimos, gracias, por apoyarnos, y por seguirnos, en tvnctv.com, es que somos, una sola familia, y eso, usted lo sabe.